Pastor David, buenas tardes. Soy la hermana Alicia Martínez desde Lima, Perú. Quiero compartir mi testimonio. El día viernes eh, por la mañana yo me levanté con, con mucha fiebre, con dolor de cabeza, dolor de pecho y, y con dolor de garganta, la tos, tos seca. Y yo estaba todo el día, el día viernes muy mal y por eso le llamé a usted para que me orara con el pañuelo. Inmediatamente me desapareció la fiebre, dolor de espalda, el pecho, pero yo seguía con dolor de cabeza hasta el día sábado. Y eh, en eso mi esposo me dice: pues nos vamos a recibir la oración del pastor principal por video. Y inmediatamente también se ha ido el dolor de cabeza. Eh, el, el día de hoy, el día del Señor, hemos participado en culto, en Santa Cena, con mucho amor, con mucha fe. Y mucho arrepentimiento también al escuchar la prédica del Pastor Principal por no vivir conforme a la palabra. Y estoy muy bien. Hoy día me pasó todo, todo lo que tenía malestar, no tenía apetito. Todo me pasó y estoy muy bien. Que sea toda la gloria para Dios Padre, de Dios de mi Pastor Principal. Muchas gracias, Pastor David, por su oración que siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias, Pastor David. Bendiciones hermanos, soy Ana Cedeño, eh, oveja de la Iglesia Ciudad Guayana, Venezuela. Quiero compartir con ustedes un testimonio. El día domingo presenté síntomas, tales como escalofrío, fiebre, eh, dolor de cabeza, de garganta. En todo el cuerpo presenté dolencias y malestar estomacal acompañado de vómitos. En la mañana llamé a nuestro pastor Víctor Jiménez y le planteé la situación. Él oró inmediatamente de la llamada, caí en sueño profundo y como a las cuatro horas desperté. Recibí llamada del pastor, solo me quedaba un leve malestar estomacal. Nuestro pastor volvió a orar, hoy martes, puedo decir que recibí milagro de sanidad. Puedo darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, desconozcamos que debemos limpiar y derribar todo muro de pecado. Viviendo en obediencia a la palabra. Amén. Pastor, Tavisha, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Arizanka. mi hermanos, hermanas y mi testimonio tengo. ¿no? Y ayer está, estoy mal, mal estaba en la cama. Mi hijo llamaba hoy. Después, mi pastor me escuchaba. El pastor me dice, ¿qué cosa tienes? Me dice, hermana anterior, qué cosa tienes? Si tengo mi cabeza, dolores, mi garganta, hasta mi pulmón me tiene. Pero cuando oraba, yo estoy y pasa como caliente me pasado, mi cuerpo y estoy sintiendo ahora bien, ahora también me amaneció bien ahora. Estoy mejor ahora tranquilo Ya está ya Quizás yo si estoy fallando Ya está bien Estoy perdón Estoy pidiendo también Gracias, me ahora ya Ya estoy mejor ahora Todo estoy comiendo Todo esto ya no tengo nada ahora Gracias, me pastor Está bien ya Muchísimas gracias Gracias, Dios Padre Ya está nuestro Jesucristo Gracias también Agradezco mucho